El, eh, estaba el póster al final, tenéis que ponerlo aquí al principio. Ah. ¿Eh? Estaba puesto al final. Lo importante es que está. ¿Eh? Ya, pero ¿no no, hay que ponerlo difícil para que lo veamos. No sé cómo está. Pues... Si, si no quieren alguna modificación, vamos a ver un momento. No sé qué les corregir lo que ha dicho. Uy, uy, igual. Surfing sí. USA. Sí. Sí. Eh, Los gráficos, uff. No, no, no, no me queda muy claro lo que es, ya, ya, pero parece que es desplazamiento con alguien encima o los así, por sí. tiempo está medio bien, pero el tiempo de actividad motriz sí. es muy difícil, que sea igual que el tiempo dentro de objetivo. De es que en el gráficos se lo ha borrado un, sí, se lo ha borrado gente, pues porque no lo no, han puesto bien, por eso digo no, eh, sí. no se sí, está está está todo bien, pues, pues al ponerlo no lo sé, eh, Luego, mejorar la resistencia, mejorar el cardiovascular, parece que está bien no salir por de colchoneta, llegar plan, finalizar, no, no, no, habiendo subido cada partido del grupo, no. parece que está bien. En general, me parece bastante bien los colores y eso, y además, habéis puesto varias calificaciones, y eso hoy? los tiempos, sí, que es lo único, que no son iguales, eh, que no deben de ser iguales. Por lo demás, vamos a empezar, que parece que está bien. Venga, y lo que sí está, en lo que sí es, ya para un fuerza, dice el profesor es listo, inteligente si el pero número. ya, me sé los números tiene dos pares sí. ahí si el, nombre, el nombre apellidos, nombre códigos, ah, vale. Ah, vale. Ah, si no bien. hubiese <risas> puesto código 1 código 2, <stras> código 3 <that that> right. ahí pongo apellido 1, apellido no es, ¿Es pasador, ya, ya, yo te lo yeah, recuerdo a todos por el número cambialo cambialo de nuevo este so ya para que agilicemos la mente por no, si... Eh. Para que este es mal, bueno, nuestro juego se llama Surfeando wow. y en una carrera eh, con colchoneta. ¿Cómo se hace? Los grupos van a ser aproximadamente 6 personas y van a tener que ser... Cinco rodean la colchoneta sujetándola y uno de ellos se va a tener que poner en medio de la colchoneta. Sí, vale, eh, sobre la colchoneta. La colchoneta no puede tocar el suelo ni la persona que está sobre la colchoneta toca el suelo tampoco. Y todo, suelo todo, todo, todos los compañeros que empiezan cogiendo la colchoneta. Efectivamente, si tenés cuidado sí, con otro pezador, a hasta aquí. La... En que caso de la colchoneta se puede poner como quiera, pero lo preferible es este ¿Vale? porque que lo que puede que que llegar hasta el cono y al final, que están justo en línea de esta suya, y una vez que llegue, rodeándolo por fuera, estaba sentado en el centro, se cambia por uno de fuera. Así hasta completar todo y en general, el... un poco antes, como iniciar. Tras o sea, haber hecho todos los cambios vuelve, pues, ¿no? Vale, vamos sí. bueno, a ya... ir Si hay algún grupo de 5 que haya algo que 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 5, 1, ¡Preparado!